Buenas tardes, no voy a decir una vez más porque empezamos temporada nueva de Café con Quijote en la que vamos a tener a un primer gran invitado eh, esta tarde y vamos a conocer un poquito más de él y nada, sin más dilación, Luis Garao acá, Copi de Incógnito, buenas tardes ¿Qué tal Rodrigo? Un placer, eh... bueno no sé si inicio... La temporada, pero sí. si no soy... El... Sí, soy el primero, vale. Sí, eres, eres el primero de la temporada tercera, tío. Tres ya, tío. Pues un placer, qué guay. Porque <risa> llevas dos temporadas con gente muy top, así que estar aquí, pues, mola. Hombre, eh, qué decir que tengo gente muy top y hablo con gente muy top, porque tú ya estás en un nivel ahí que nunca creerías que ibas a estar, ¿no? <risa> bueno, a ver, una, una cosa es lo que haya podido pasar en Twitter y otra la realidad, ¿no? Hay gente sí. muy por encima de mí, aunque yo tenga muchos seguidores en Twitter, que ahora hablaremos de eso, pero sí. son cosas muy diferentes. Vale. Ah, pues mira, me encanta que digas eso porque sí que quiero profundizar un poco, que no, no no se corresponde a lo mejor la realidad lo que dice la gente. Oh, es que tiene tanto, pero luego no es no es así para... No sé, que la gente eche un poco... La, a la realidad con lo, que, con lo que hay Pero bueno, siempre hago la primera pregunta Y es de quién es Luis Garau O quién era Luis Garau Cómo empezó todo esto Y quiero que me cuentes un poquito A mí y a la audiencia A ver qué, qué descubrimos de Luis Bueno, pues en realidad tú y yo eh, No sé si empezamos a la vez Pero empezamos por el mismo sitio, ¿no? No, a la vez, eh, a la, vez. Está a la vez Somos de la misma promoción Pues imagínate del curso de Javi Pastor, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento al mundo del copywriting y en realidad también al mundo del marketing, vale. porque yo estaba en un momento que acababa de terminar la carrera, había, había estado trabajando en un rentacar un poco perdido, ¿no? Eh, y, y al final descubrí esto de, del copywriting a través de mi hermana, que sigue sí estaba metida en temas de de marketing ya uh -huh. y dije bueno a mí me gusta escribir pues voy a probar esto y al final pues me enamoré del copywriting, de los negocios online, del marketing y joder desde entonces uf, muchas cosas, muchas cosas, pues muchas entre, cosas. Ellas, entre ellas que he estado trabajando en agencia, que emprendí una vez y fallé porque tuve que ponerme a trabajar en agencia y luego bueno un hijo que, que me hizo querer volver a intentarlo y que es el origen de todo esto de copia de incógnito y todo lo que ha pasado después vale, vale, y entonces a ver, yo siempre hablo un poco de Javi Pastor y demás, ¿cómo fue tu paso por la academia y demás? en plan positivo y negativo de decir, estuvo muy bien tal pero negativo o para posibles mejoras, aunque ya ha evolucionado mucho y ha crecido y siempre están haciendo continuas, pero en nuestro momento ¿qué echaste en falta para decir, hostia eh, no sé a ver, yo creo, que, yo creo que el curso de Javi Pastor ha cambiado mucho. De hecho, bueno, seguimos teniendo acceso y alguna vez sí que le he echado un vistazo y ha mejorado, ha mejorado muchísimo, ¿no? Eh, en su momento a mí lo que me faltó fue, curiosamente, acompañamiento, pero creo que fue un que fue una circunstancia de mi, de mi tutora a la que me tocó, pues que al final no pudo estar ahí por X o por Y uh -huh. y, y me faltó, me faltó ese apoyo, así que yo salí un poco perdido, ¿sabes? Eh, salí que bueno había aprendido cosas eh, más o menos entendía de qué iba pero luego cuando te encuentras con la realidad al salir eh, es otra cosa y me faltó eso, ¿no? me faltó un apoyo para, para hacer la transición del curso a, ya, a de verdad el mundo real claro. pero ya te digo fue una circunstancia concreta mía yo creo que como te digo el curso ha mejorado mucho y es normal que en su momento no fuese a lo mejor el mejor curso del mundo porque eran, bueno, las primeras ediciones, ¿no? Sí, bueno, no, no sé si había... Sí, hubo anteriores, evidentemente, sí. pero está claro que ha evolucionado mucho y, bueno, nos quedamos con lo positivo de eso, que va mejorando, pero... Claro, y que ¿sí? nos sirvió de introducción sí. Sí, sí. a este mundo, ¿no? Claro, no, no, claro. E está claro que sirve un poco de introducción al mundo del copywriting, pero realmente te das cuenta que es... O sea, la, la, la, vamos, la punta la de CD. ¿eh? Sí, totalmente. Claro, claro. Y entonces... ¿qué? Sales un poco perdido y qué empiezas a hacer ahí con tu vida de copyright, o qué, qué dices, venga, va, voy a empezar. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Pues mira, yo empecé ya a trastearte a ver si hago una web, a ver si no sé qué, lo típico, ¿no? Lo que había visto en el curso, pero todo como uf, no tenía ni idea. Es que ahora mismo eh, me diseño mi propia web. O sea, es, es que no, en ese momento era no. cero a la izquierda de todas estas cosas que las he ido aprendiendo con el tiempo. Entonces, al final, lo que pasó fue que me puse a trabajar en una agencia de aquí de Palma, de Mallorca. Vale. Y... Pero, claro, en... hay pocas agencias que realmente valoren la profesión del copywriter, ¿vale? Esa, <risa> Digamos ese, que esta ese, no era ese, una ese de es ellas. otro mundo, ¿eh? <risa> Encima, ese es otro tema. Sí, ya. sí, sí. Es otro <risa> tema que, bueno, se podría hablar mucho sobre agencias. Eh, y esta resultó no ser una de esas que valoraban el copywriting, y yo, bueno, me vi en una especie de departamento de marketing que no y, vale. y, y al final, bueno, estuve ahí tiempo, eh, aprendí cosillas, pero realmente siento que es un sitio donde perdí bastante el tiempo. Vale. Eh, pero bueno, eh, llegó un momento en el que las cosas cayeron por su propio peso y me despidieron porque es que no, yo no tenía lugar en esa agencia, básicamente, era así. Fue un error mi contratación directamente, <risa> lo digo así, sin tapujos. <risa> Fue un error. Eh, <risa> y después de esa agencia fue cuando me puse a, a, a intentarlo por primera, vez, por primera vez, el rollo freelance. Vale. Que ahí ya sí que empecé a montar mi web de verdad, buscar clientes, me hice autónomo, publicar en LinkedIn, todo este mundo. Vale, vale. También. Y cuéntame, me interesa que me cuentes cómo fue el principio como freelance, porque yo ya sé, porque lo sé, que no te fue todo lo bien que te esperaban, ¿no? Porque no es tan fácil como lo pintan. Claro, no es tan fácil como lo pintan y, y ya te digo, yo era, bueno, más joven que ahora, tenía, no sé, tenía 25 años creo y, y estaba más verde, o sea, estaba perdidísimo. Ya te digo, no es que no sabía de marketing no. lo justo, ¿sabes? Lo que iba aprendiendo. En estos años me, me he sumergido una locura. Eh... Y costó, costó. Fueron saliendo algunos clientillos mal pagados. Me salió uno bastante, bastante decente aquel verano. 2020 hablamos en, uh -huh. en la pandemia y me salió un buen cliente ese verano, un poco eh, bueno, que cayó del cielo a través de LinkedIn vale. y eso me aguantó unos meses, pero ya luego me surgió la oportunidad de trabajar en, en agencia, en, en lanzamientos. Y dije, bueno, mira, ahora mismo, como veo las cosas, eh, un trabajito no me vendrá mal, ¿no? Entonces claro. me metí a trabajar en agencia de lanzamientos wow. y ahí aprendí, bueno, una locura. La sí, verdad. ahí, ahí ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia en esa agencia de lanzamientos y demás en el día a día? Y de decir, ostras, es, es un sin parar, está bien organizado, ¿cómo, cómo va todo eso? A ver, eh, fue un año y medio de, de mucho aprendizaje y mucha caña. Muchos lanzamientos y al final, cuando haces lanzamientos, escribes mucho, eh, sobre todo muchos emails, pero uh -huh. también cartas de venta, páginas de captación, anuncios. Los lanzamientos son un curso acelerado de, de, de lo que sea, yo creo, ¿no? porque tienen mucha caña y, y me vino bastante bien. Luego, eh, la experiencia en la agencia, bueno, eh, tuvo sus más y sus menos según los momentos. En general, eh, no tengo quejas uh -huh. y tampoco es un tema que me guste tocar ahora que estoy fuera porque tampoco sí, tiene sí. mucho sentido pero ya te digo, sobre todo de ahí me llevé a aprendizajes, muchísimo claro, no, no, es, es importante el tema aprendizajes porque así como hemos hablado que hay agencias que no lo valoran, en esta no mm. sé si lo valoran o no, pero por lo menos aprendiste que te llevas ahí un bagaje de, de aprender, sí. que es un poco lo que, que queremos todos, ¿no? Claro, a ver, en el mundo de los lanzamientos si no valoras el copy estás jodido, o sea sí porque es que todo todo es copy no eh, entonces claro. en este caso sí que se valoraba obviamente vale y oye que antes de empezar en la esta de lanzamientos est tuviste una época chunga con el tema de ver que no salen las cosas y más porque yo quiero con esto no nada mm. sino un poco el ejemplo de que no es fácil pero yo creo que es si al final sigues y sigues y sigues vas aprendiendo a base de error y al final lo, yo creo que lo consigues, ¿no? porque en tu caso te tiraste, yo creo que alguna vez te lo he escuchado, año y medio vagando ¿no? por internet, como quien dice. Pues sí, al principio la verdad es que es eso es vagar, ¿no? vagar descubrir eh, y, y darte leches. Eh, yo estuve mucho tiempo publicando en LinkedIn, pero pff, viendo un poco lo que hacía la gente, intentando hacer algo parecido, pero obviamente no lo haces todo lo bien que que hace falta, el tema de prospección, conseguir clientes se te hace bola y es duro, es duro psicológicamente, yo creo, para cualquiera, no solo, no solo para un copywriter, ¿no? para cualquier emprendedor es, es jodido. Claro. Y es verdad, yo, y yo, vamos, después de esta experiencia de copia de incógnito y Twitter y todo lo que ha venido, que yo creo que lo que yo me llevo de todo esto es que la constancia es lo que al final eh, trae resultados ¿no? y que es esencial, o sea, si quieres emprender tienes que... Tienes que estar dispuesto a comer mierda, a, a, a seguir adelante y a no dejarte o sea, no derrumbarte cuando las cosas no salen. Pero es difícil, porque yo tenía una situación que me permitió eh, hacerlo. Uh -huh. estaba, estaba en un trabajo y lo empecé a compaginar eh, como copia de incógnito. Vale. Pero si te lanzas a emprender de la nada sin, sin una red de seguridad sin, y ya si no tienes ahorros y esas cosas, bueno, es que es es una locura casi. Y entonces, venga, ¿cómo se gestó de repente hacer copia de incógnito, tío? O sea, estabas ahí sentado de repente y dices, mira, voy a... Como... ¿De dónde te surgió la idea de hacer copia de incógnito? ¿Por qué el nombre? Ah, no sé, todo. Mm. Bueno, a ver, yo, eh, yo tenía mi emprendimiento, ¿no? Pero en la agencia, eh, digamos que no, era, no estaba bien visto. Ah, vale. no estaba bien visto estudiosos... que emprendieras por otro sitio. No estaba bien visto que los trabajadores tuviesen sus propios proyectos, eh, vale. bueno, pues por temas de posibles conflictos de intereses o lo que sea, ¿no? Vale. Eh, entonces yo dejé de lado mi parte de freelance, que seguía haciendo alguna cosilla, poco pero alguna cosilla. Uh -huh. eh, lo que pasa es que en, en marzo, marzo, ahora sí, creo que marzo, no, sí, finales de marzo, abril, pues eh, mi novia se quedó embarazada y, y a ver. Yo desde 2018, desde que hice el curso de Javier Pastor, yo he querido emprender, porque se me metió ahí y ya está. Vale. Entonces dije, joder, yo quiero emprender, no quiero estar aquí ocho horas al día cuando nazca mi hijo, no quiero estar limitado a este sueldo cuando nazca mi hijo y, y o empiezo ya o, o me voy a ver aquí un poco atrapado. Claro. Entonces creé esa cuenta y, y dije, poco a poco, no te agobies, vamos a ver qué pasa. Lo hice de incógnito precisamente por lo que te digo eh, y, y me, siempre lo digo, ¿no? me puse un tiempo, dije venga voy a publicar en Twitter, que yo había visto gente que usaba Twitter ¿no? como bueno, nudista investor así en plan anónimo y dije bueno a ver, no sé, nunca he estado en Twitter de forma profesional pero voy a ver qué, qué pasa, entonces dije voy a publicar un año y a ver si funciona, a ver si llego a mil seguidores en un año pensé y, y bueno, llegué a mil seguidores Tardé cuatro meses en llegar a mil seguidores vale. Pero luego de ahí, pues uf, claro. Todo ha despegado mucho Exponencial, ¿no? Sí, totalmente ¿Y antes, antes de empezar en Twitter Investigaste, miraste todo O de repente dijiste, venga va A ver lo que pasa, sin mirar nada Y, y demás A ver, yo investigué Twitter un, un poco, yo ya te digo Vi que había perfiles que que iban anónimo y dije, yo es que necesito ir anónimo y en claro. LinkedIn no puedo, pues voy a ver en Twitter, ¿no? Y empecé a buscar gente de marketing, vi un poco de qué iba el rollo, pero sobre todo empecé a fijarme, y en esto tiene mucha culpa Javier Badolato, vale. que él ya estaba por ahí, empecé a fijarme en, en lo que hacían los americanos, los anglosajones, más que los americanos, ¿no? Uh -huh. Y ahí me di cuenta de que usaban Twitter de otra manera. Bueno, bueno, yo creo que lo que ahora se está viendo mucho más en España, sobre todo en el mundo del marketing que es ese bueno esa forma de crear contenido más divulgativa no tanto no tanto de solo de relacionarte con tu círculo no sino de vale. realmente intentar alcanzar a una audiencia atraerla y, y usar twitter como una palanca potente para el negocio claro bueno tú que eres un experto ya porque evidentemente con tu proyección y haber crecido tanto puedes dar algunos tips así un poco, venga, de copy de incógnito ahí en su experiencia de Twitter para la gente que está empezando o, o para que rompan la idea de que Twitter, porque yo también me metí como tú, pero Twitter era, todo el mundo decía Twitter es un vertedero de, de mierda y no se aprende nada, la gente odia, etcétera Y yo he conocido gente fantástica, pero sí que me gustaría que así como tú tendrás ahí ciertos tipos, ciertas cosas que a ti te han servido un poco para que den ahí el camino para la audiencia, para la gente que nos está escuchando. Sí, bueno, el Twitter que dices el Twitter de que odian y que no sé qué, eso es porque es el Twitter de... El Twitter... No sé cómo llamarlo. Creo que Javier Adolato, de hecho, lo llama el Normi Twitter o algo así. Es la <risa> gente que está ahí pues viendo noticias, eh, insultándose, rajando, hablando de política. Pero eso es otra cosa que no nos interesa en este caso, ¿no? Claro. ¿Consejos para crecer en Twitter? pues eh, A ver, eh, no sé si lo sabes ya, pero en, en breve sacaremos eh, una formación sobre Twitter, Nahuel y yo. Ah, no, no, sé si ha, no sé si habrá salido este no podcast para entonces, este programa. ¿La semana que viene sale? Pues no, no habrá salido todavía. Sale dentro de un par de semanas, yo creo. Pues ya, mira, da, da, me das primicia. <risa> pues sí, mira, mira. Ahí mira tienes. En, pri en primicia, pues entonces da algunos tips que no sean de pago. <risa> Claro, claro, ahí está la cosa. No, claro. a ver, Hay mucho, mucho, mucho contenido, que, mucho vale. que hablar sobre Twitter. Lo que yo diría cualquiera que quiera empezar y crecer es que tiene que comprometerse, eso es lo primero. O sea, tienes que comprometerte a que vas a largo plazo y a que, ya te digo, yo tardé cuatro meses en llegar a mil seguidores y tienes que ser consciente de que es así, ¿no? de que funciona así y de que te va a requerir tiempo más del que te gustaría al principio seguramente. Pero así cuatro trucos rápidos para cuando estás empezando. Eh, la gente tiende a publicar mucho, ¿no? Pero uh -huh. al principio es justamente lo contrario. Tienes que publicar poco e interactuar mucho. Porque tu perfil, cuando no tiene seguidores, no tiene tracción. Si nadie ve tus tweets nadie le da like, nadie lo retuitea y no tienen alcance. Entonces estás tuiteando para ti mismo prácticamente, ¿no? Entonces la clave de, la clave de, de Twitter eh, para empezar al principio es publicar poco interactuar mucho, elegir cuentas que, cuya audiencia a ti te interese, captar, uh -huh. atraer vale. y yo lo que hago es activo la campanita de esas cuentas y cuando publican me sale la notificación y voy ahí, veo e intento aportar. Tú aportas, no basta ya, es lo típico de la gente muy de acuerdo, fantástico. Eso no, eso no sirve de nada, ¿no? Vale. Pero si tú aportas un poco de tu experiencia, alguna anécdota, tu visión, tu opinión, entonces la gente se fija, te, realmente la gente te ve como alguien interesante, ¿no? O te puede ver como alguien interesante. Habrá gente que te simplemente le caigas mal, ¿no? Por tu opinión, pero bueno, eso siempre es así. Ta también, esos también juegan. O sea, me... Claro, por supuesto. Entonces es importante eso, interactuar mucho al principio, buscar la audiencia que te interesa, buscarla a través de otras cuentas que ya la tienen uh -huh. y, y, y esa es la clave al principio. Luego a medida que vas creciendo eh, ya puedes ir nivelando un poco eso, interacción, publicación ¿no? Vale. y luego ya empezar a publicar hilos que son una muy buena herramienta pero tampoco tiene sentido publicarlos al principio ¿no? Yo creo que, o sea, yo hasta que tienes mil seguidores no creo ni que tenga sentido publicar un hilo, sinceramente. ¿Sí? Eso es lo que pienso yo, porque, a ver, igual mil es mucho, no lo sé, pero, pero es que es, eh, estamos hablando de tracción, ¿no? Y cuando un, cuando un contenido tracciona es cuando gana, empieza a despegar y ganar visibilidad y atrae gente y se viraliza o, bueno, tiene buenos resultados o lo que sea. Claro. Y si no tienes esa base de gente... Que le dé que interactúe con el contenido, pues es difícil que el contenido despegue. Puedes tener suerte, ¿no? Pero es difícil. En ese, en ese aspecto, fíjate, eh, Luis Monge, sí que yo creo que es un poco el de la idea de. Mm, o sea, al principio, cantidad en vez de calidad. De a tope, no. o sea, como en, en el sentido de no te lee ni Dios. Escribe lo que te dé la gana, pero escribe, escribe, escribe, escribe, escribe. escribe para que de, de repente tengas empezar a soltura. Y si alguien te empieza a escuchar un poco, o sea, escuchar, no, perdón, leer un poco, a lo mejor interactúa y demás, pero que no tengas... Yo creo que es un, el método un poco para perder la vergüenza, ¿no? De escribir, sí. escribir, porque como no, te, como no te lee nadie, te da igual. Y, y, y también lo que nos pasa mucho, Luis, y es verdad. Que no, en el fondo no le interesamos a nadie porque en un fit por supuesto no me quiero, no me quiero imaginar Ning tu ninguno feed. le interesamos a nadie claro no me quiero imaginar tu fit de y, y decir no me acuerdo ni, ni de la décima parte de las cosas que acabo de pasar por mi por mi este entonces claro no eso nos pasa a todos yo claro. en realidad estoy de acuerdo con lo que dice luis pero creo que son cosas distintas una uh -huh. cosa es la estrategia que tú sigues y otra es mmm la estrategia que tú sigues para crecer y otra es la estrategia que tú sigues para soltarte, ¿no? Y coger esa soltura. Claro. Porque yo sí, yo también soy partidaria de que al principio cantidad por encima de calidad. O sea, lo importante es, eh, más que nada, porque tu propia audiencia es la que te educa un poco, ¿no? Eh, tú publicas, lo que funciona, te lo quedas, lo que no funciona, lo desechas. Es así, ¿no? Si interesa, oye, este tema interesa, me lo guardo, pruebo nuevos enfoques, lo pruebo por aquí, nuevos formatos. Y así vas filtrando qué es lo que interesa, qué formatos funcionan, qué es lo que la, a lo que la gente mejor responde. Y para eso la, la cantidad es esencial, ¿eh? porque la calidad ya viene después, ¿no? A raíz de, de ese filtro. Claro. Pero si hablamos de, de crecer al principio, realmente publicar mucho como estrategia de crecimiento no tiene mucho sentido. Vale. No, no, está bien que lo aclares y demás. Y entonces, una vez que has crecido, es lo que dices tú, vas igualando un poco la calidad, entonces, usar algún hilo y sí que, sí que te centras un poco más en intentar dar calidad. Claro, eh, cuando ya tienes una audiencia, no sé, medio decente, uh -huh. pues eh, ya tienes esa atracción inicial, entonces lo que tienes que hacer es aportar porque tu propia audiencia te ayuda a llegar a otra gente, ¿no? Claro, en ese aspecto, eh, bueno, te, ¿qué te voy a contar? Hubo una, Hace unos meses sí que hubo una época de que los copies estábamos hasta en la sopa. Porque, vamos, o por lo menos en mi fiel alimentándonos todos con conversaciones con esto con lo otro, empezó ahí que yo luego en otro grupo decía, tío, estoy de los copies que me van a empezar a caer. <risas> que dije, claro, porque al principio también, yo creo que en nahuel sí que también al principio una cantidad de, de, de pos al día que era una brutalidad. Y, sí. y, y claro, supongo que es otra forma de crecer, ¿no? Pero, ¿crees que está, es bueno rodearse de un grupo de gente, de, de colegas de Twitter para crecer más? Yo creo que sí, ¿no? O sea... En realidad los grupos de engagement existen. Pueden ser que se, puede que se den naturalmente o puede ser algo acordado, ¿no? pero al final tú creas tu comunidad, la gente con la que mejor te llevas y la gente que más interactúa con tu contenido. Como te digo, puede, ser, puede darse de forma natural. Entonces yo creo que es verdad que los copies pues hemos estado dando mucha caña a Twitter porque hemos visto que es una muy buena forma de captar suscriptores, porque... claro. pero también sobre todo, yo creo que lo que nos ha enganchado de Twitter y esto no es algo nuevo, esto siempre ha estado ahí es, es parte de la, de la gracia de Twitter y siempre lo ha sido es la facilidad para generar conversaciones, no que en otras redes sociales no está, claro. eh, Twitter tiene tiene eso, tiene esa magia por eso permite también tantas conversaciones de odio y por eso da tanto juego no claro. pero eso si lo explotas para bien es, es la mejor red que hay para hacer networking claro. y conocer gente, interactuar es es la bomba a mí me parece muy, muy interesante buena. no entonces sí. claro eh, y entonces cuando ves que empieza a funcionar copy de incógnito eh, replanteas tu estrategia para llevarla a otro nivel al y, principio por ejemplo, yo, yo sé que yo sé o por tus movimientos que veo y mira que me investigo pero claro como da casualidad ahora estás enfocándote en desembarcar en linkedin yo creo por un poco ahora de la estoy dándole caña que... a linkedin sí ¿No? Eh, yo creo que Twitter está ahí eh, tengo un buen ritmo ya lo tengo, me resulta relativamente fácil generar contenido e interactuar con la gente con la que quiero interactuar eh, eso lo tengo ya bastante manejado digamos entonces bueno toca moverse ¿no? y LinkedIn yo acabé muy harto de LinkedIn en su momento pero, pero es, tiene un potencial enorme y claro. Evidentemente quiero estar ahí y quiero intentar sacar ese potencial. Además debo decir una cosa que, que de la que estoy muy contento y es que Twitter me ha ayudado un montón eh, a la hora de generar contenido. Es como que vale. ha moldeado mi forma de crear contenido y me ha enseñado un montón. Pues cuéntanos, cuéntanos un poco el tema de venga, cómo crear contenido. Aunque hace poco hiciste un audio y tal para otro copy que también vendrá al canal eh, próximamente. Mm. Eh, ¿cómo, cómo evolucionaste cuéntanos un poco cómo evolucionaste a la hora de crear contenido, de ¿eh? cómo lo tenías cómo lo hacías antes o cómo creías que era y cómo has dicho, ostras ¿no? a ver, al principio yo creaba contenido a lo loco no como todo ¿eh? es así, sí o sea, en... ¿De qué, de qué hablo, de copy, de email marketing y bueno, las ideas que me venían pues las iba sacando como, como podía ¿no? vale. y lo que pasa es que eso no es sostenible, sobre todo cuando llevas pues, 14 meses publicando todos los días sabes si haces eso al final te vas a repetir y te vas a quedar sin ideas y te vas a frustrar y lo vas a dejar vale. entonces poco a poco y obviamente aprendiendo de otros no es que yo haya inventado nada aquí eh, he ido generando como pues mi sistema para crear contenido de forma sostenible y fácil entre comillas no uh -huh. es fácil no, nunca es fácil pero pero sí que es lo que te digo es un sistema para que, que me da tranquilidad porque sé que puedo generar contenido ¿no? vale. ese sistema bueno ya hablé un poco de él en, en la lista de, de un tipo muy un copy tipo, sí Ah, cuenta, cuenta un poco en breve resumen y demás para Ajá. la gente, por si no están ahí en esa lista y demás, porque claro, como entre nosotros, también es verdad que entre nosotros damos ya muchas cosas por supuestas y sí, luego la gente siempre. dice, hostia, no, qué, qué guay, ¿no? Entonces un sí, poquito sí, a modo de resumen. Tú... Eso pasa mucho. A ver, mi sistema de creación de contenido, que evidentemente en el curso que voy a hacer con Nahuel estará totalmente eh, más detallado y con ejemplos y mil eh, formatos y tal, es realmente bastante sencillo. Eh, yo tengo mis verticales de contenido, digamos, eh, que son los, los temas principales sobre los que hablo. ¿no? Vale. En este, yo suelo hablar pues, de, de copywriting, hablo de email marketing y hablo de creación de contenido. Esos son como mis tres pilares fundamentales. fundamentales. Luego de esos sí, los fundamentales. Eh, luego de esos tres pilares emanan otros, como puede ser el marketing. No, yo puedo hablar de marketing porque el marketing emana del copywriting, o sea, el copywriting en realidad viene del marketing. Pero bueno, si me voy, y si hago zoom out, pues también puedo hablar de marketing en general porque está relacionado con lo mío. El email marketing a su vez viene del copywriting, o sea, yo hablo porque yo hablo de email marketing desde la perspectiva del copy, ¿no? Y luego la creación de contenido, pues yo puedo hablar de redes sociales, creación de audiencias, luego puedo hablar de creación de ofertas. Al final, todo lo que esté un poco relacionado entra dentro de lo que puede ser mi contenido. Pero yo tengo tres pilares fundamentales que son los que he dicho, ¿no? Con esos tres pilares, yo lo que hago normalmente es... Bueno, tengo un listado de... Bueno, un listado. Tengo un avatar creado, ¿no? Y yo pienso en cuáles son los problemas de mi audiencia. Vale. Y, en, y luego tengo ese, bueno, tengo ese listado de problemas, digamos. Y dentro de mis tres pilares, pues... Tengo desgranados cada uno de ellos en cosas relacionadas, ¿no? Pues, eh, yo qué sé, email marketing, pues a lo mejor debajo tengo eh, lead magnet o secuencia de venta o asuntos de email. Cosas que si claro. pienso en email marketing me pueden venir 100, ¿sabes? Claro. Y todo eso son subtemas de mi, claro, claro, claro. de mi vertical principal. Y luego es tan sencillo como coger esos subtemas, ver los problemas de la audiencia y solucionarlos... Eh, bueno, solucionarlos, dar respuesta, digamos, a esos problemas uh -huh. eh, usando diferentes enfoques. Vale. Diferentes enfoques, y como puede ser, pues, un enfoque analítico, que te puedo hablar, pues, datos, ¿no? Datos de, yo qué sé, de mi, de, del email marketing o de, mi, o de mi, las bajas de email que tengo en mi lista. Vale. Te puedo hablar de, de cómo hacer algo o de cómo no hacerlo. Te puedo hablar de lo que algo más aspiracional, ¿no? Oye, esto te va, te va a permitir conseguir esto. Claro. Son diferentes enfoques y luego hay un, pues un montón de formatos, ¿no? Puedes hablar de errores, puedes hablar de lecciones, puedes hablar de historias, todo eso al final. Eh, hay mil formas de abordar cada idea de contenido. Y, claro. y cuando pasas esas ideas, lo remueves todo en esos formatos, esos enfoques, resulta fácil, porque es que tienes miles de opciones. Claro, claro, es como esto es esto es como aprender a conducir, ¿no? Al principio y tal, pero luego ya claro. te sirve de manera automática de ah, email marketing, va. Esta semana he visto que hay mucha gente preocupada por las aperturas. Pues habla de un Exacto. poco de eso y, y ya está. Uh -huh. y, y solucionas, enseñas o aportas. Bueno, no, no, está, está muy bien. está pero Sobre todo lo que dices tú, eh, que te ha enseñado a tener ese sistema, ¿no? Para otras redes, Twitter te ha enseñado a tener un sistema al que sigues y que. Te permita ahora de forma automática crear ¿Eh? mucho contenido y no quedarte nunca sin ideas. Sí, esa es una de las cosas que me ha permitido. Pero otra también muy importante es que me ha enseñado a generar contenido que genera interés, digamos. Claro, ¿vale? Vale. A crear, conten crear contenido que genera interés. Eh, claro. y, estoy hablando, y aquí estoy hablando de puro copywriting. Claro. Estoy hablando de ser capaz de, de que mis posts eh, capten la atención, retengan la atención y generen conversación o generen reacciones, ¿no? Claro. Que esto yo creo que en LinkedIn falla bastante. Esas claro. tres primeras líneas que tenemos en LinkedIn, ¿no? Y no digo que yo, que todos mis posts oh, tengo, no tengo la receta mágica. Pues a veces va mejor, a veces va peor, ¿no? Pero esas tres primeras líneas que tenemos en LinkedIn... Son jodidas, ¿eh? Son, son jodidas, son jodidas, pero son importantísimas. Claro. Y yo a raíz de lo bueno que tiene Twitter es que te obliga a adaptarte a esos 280 caracteres, ¿no? Claro. Y tienes que ser capaz de, de captar la atención o un hilo, el primer tuit de un hilo es, es clave, ¿no? Si, ¿no? si ese tweet no, pilla, no te llama la atención así, eh, a la mierda, ya está, no sirve de nada ese hilo. Y todo eso me ha servido mucho, ya te digo, para extrapolarlo a LinkedIn y... Y todo el tema de los formatos y los enfoques eh, ha sido muy útil, muy útil. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Cuál ha sido tu tweet más viral? Que, que digas que de repente, y a lo mejor, bueno, te, igual te pasó, ¿no? Dijiste, ah, voy a poner esto que me parece interesante y dijiste, la hostia de que he liado. Pues eh, la que se lió fue hace unos días Que fue con un, un hilo que, que ha llegado Como a 60.000 likes 20.000 retweets y me ha traído 15.000 seguidores en 48 horas ¿15.000 seguidores? En, ah, en Twitter Sí, sí, en 48 ah, horas ah, Lo que no pasa será, es que no, ¿No será este de las páginas Que te han salvado la vida o algo así? ¿Qué? Lo guardas hasta mañana Ese es, ese es ¿Lo hasta Yo mañana, estaba ¿sí? en Estaba en 35.000 seguidores y de repente estoy en 50.000 que es, wow. es una locura. Pero bueno, también quiero dejar claro que este, este hilo es un hilo muy general, quiero decir. Sí, claro. De esos 15.000 seguidores, ¿cuántos realmente es gente que tiene valor para mí como negocio? Ahí claro, está la es. cosa. no eso Ahora vamos a, ahora vamos a ir a, a ese punto. Lo que sí. pasa es que, claro, eh, si sí, ahora mismo tienes una lista de 50.000, ¿cuánta gente...? Por curiosidad, si lo quieres decir, de esos 50.000, ¿cuánto tienes ahí visto que de repente has crecido 15.000 en 48 horas, pero tu lista de email no ha crecido mm. tal? O dices, hostia, acaba de entrar en mi lista mil personas. Mil no, pero sí que entraron, no sé, entre 400 y 600 entraron desde el otro día. Ah, o sea que, ah, pero ah, cuántos de. Me. también hay que ver todavía cómo va a responder esa gente, ¿no? Vale. Por ahora, eh, la verdad es que las ventas han ido bien, pero lo que pasa es que no sé si vienen de esta, de esta tanda o de qué. Pero bueno, últimamente esto está yendo bien. La cosa es esa, es lo que tú dices, ¿no? O sea, 50.000 seguidores en Twitter realmente no significan nada. O sea, joder, sí que significan algo porque es una audiencia enorme, coño, y por descarte, por narices, por matemáticas, ahí tiene que haber gente que me interese, ¿no? Y a la que yo le interese de verdad entonces a mí me gusta tener esas 50.000 personas obviamente, pero lo importante es la gente que de verdad tiene potencial para convertirse en cliente, para contratarme o para comprar algún producto y esa es la gente que yo quiero llevar a mi lista de email y claro. luego eh, ahí convertirlos en clientes entonces Eso... para mí esos 15.000 pues, eh, que me trajo el hilo no, eh, no me vuelvo loco ni mucho menos porque a mí lo que me interesa son los que tienen potencial luego Claro. ¿Y cómo, cómo, cómo descubres que tienen potencial? ¿A través de tu lista? ¿En ventas? Eh, ¿Ves que interactúan? en tu... Porque la lista, claro, es diferente. porque no... sí. ¿Cómo mides eso? ¿Cómo dices, ostras, me... hay gente interesante por aquí? A ver, yo me fijo sobre todo en las ventas y en las respuestas. no Las tasas de apertura ya sabemos que no te puedes fiar. Lo que me dice la herramienta es que se mantienen entre un 35 y un 40. Entonces estoy contento. Eh, pero al final lo que importa es eh, si se convierten en ventas ¿no? y las respuestas que te da la gente. Yo, eh, por eso también estoy muy contento, ventas cada vez voy teniendo más y la respuesta de la gente, cada, cada vez noto que hay gente más realmente conectada conmigo, que me contesta, que yo les contesto y que realmente me escriben muchas veces dándome las gracias por el contenido y eso al final es lo que más mola de tener claro. una lista, bueno las ventas y, y ver que realmente hay gente detrás leyéndote y a la que le estás aportando no y ve ¿Ventas? ¿Qué productos tienes ahora mismo así que por ejemplo, porque creo que sí que tuviste un producto que era el de, bueno, bueno, no sé si se puede contar por el tema de tu curso de esto que habías hecho como otra cuenta ficticia que tenías afiliados o algo Los bots de Twitter ¿Los bots de Twitter? Bueno, yo he hecho, en este tiempo he hecho tres productos, creo. Sí. ¿Vale? Uno eran unas plantillas, que es lo primero que hice, unas plantillas de email para probar, a ver qué tal. ¿Sí? Eh, funcionaron bastante bien, la verdad. Tenía muchas, muchos menos suscriptores, pero bueno, funcionaron bien. Luego he estado vendiendo durante mucho tiempo, <ríe> llevo meses ya, eh, una guía para escribir emails de venta. Vale. Que bueno, básicamente es eso, ¿no? te guío paso a paso en la estructura de un email de venta y te digo qué opciones tienes para abordar cada parte de un email. Y luego tengo lo del Twitter Bots, que lo sí. lancé, hice un lanzamiento y la verdad es que no lo estoy promocionando porque creo que era un, pro, un producto que la gente que tenía interés realmente eh, ya, ya lo compró, estuvo mm. bastante bien, lo amorticé perfectamente. Luego no descarto que esto a lo mejor pueda, pueda estar o, o ser un upgrade o lo que sea del curso que voy a sacar con Nahuel, pero todavía no lo he pensado, vale. algo que tengo que decir con Nahuel aparte. <risa> eh, y estos son los productos que he vendido. También he vendido bastante por afiliación. Hace poco estuve vendiendo el curso de Oscar Feito. Ah, de el Oscar Feito, ¿no? Vale. Y se vendió bien, se vendió bastante bien. Claro. Y... Eh, ya te digo, es que no hace falta tener productos propios, ¿no? Si claro. tienes buenos, si te afilias a buenos productos y tienes una, una audiencia que, que está interesada en esos temas, pues también puede funcionar. Claro, Oscar Feito también es verdad, tenía la afiliado de su último curso y demás, y, y está, está muy bien, muy bien. Entonces, sí. eh, el email diario, tú ahí como experto, bueno, experto, que es tu es tu rama fuerte, ¿no? O lo que quieres darle ahí caña a más. Yo no de... hago email diario porque yo hago solo cinco a la semana. bueno son... <risa> Yo los fines de semana me los tomo libres. Yo, yo igual, ¿eh? yo, yo solo hago tres. ¿eh? Yo, siempre, yo siempre lo he dicho, yo cuando hago y, y cuando hago máximo hago cinco, cuando tengo algo que vender, eh, yo qué sé. Eh, yo hice un curso de he creado un curso de copywriting básico, como así en plan que los dos años que nos pegamos dándonos hostias, pues para que vayas un poco a tiro hecho, de decir, mira. Eh, pff. Esto, si haces esto, esto y esto, porque como nos pasó perdidos y entonces cuando hice el lanzamiento sí que fue pum, pum, pum, pero luego ya sí que ya yo tres, porque creo que es suficiente, tampoco ¿no? Sí, bueno, al final esto depende de cada uno no yo cuando empecé esta lista mandaba dos luego pasé a mandar tres y luego pasé a mandar cinco, ¿y por qué? pues para empezar porque quise porque me apetecía escribir más uh -huh. y porque pude porque me vi que estaba cómodo escribiendo y quería y... Quería escribir más y, y vi que podía. Pero si el email diario se te convierte en una, en una putada y estás agobiado todo el día, claro, no lo hagas. O sea, yo prefiero ir tranquilo por la vida que ir agobiado por mandar un email, ¿sabes? Yo, yo creo manda que... Manda lo que puedas. Lo que, que te si permita ser constante. Claro. Yo creo que si hablas con sinceridad tu lista, de, oye, mira, eh, llevo dos semanas o un mes dándole vueltas y voy a poner menos. ¿Qué os parece? O cuál te contesta. No, oye, pues sí. O, oye, tómate tu tiempo o... Cuando. cuando dices, cierras y tal. Porque usas eh, la estructura que te ha servido para Twitter de crear contenido, ¿la usas para hacer tus email diarios? O sea, diarios, qu quincenales, no, quincenales, no. De, de cinco, de cinco días, perdón. Realmente no. O sea, utilizo pues eh, mi avatar, eh, sí que lo utilizo, ¿no? Para tener en cuenta sobre qué, puedo, qué temas interesan y eso. Y, pero en, en mi lista soy un poco más lo que surja. Sí, sí, voy un poco, suelo escribir el, el email el mismo día, claro. eh, a veces ahora tengo un par automatizados por comodidad porque estoy haciendo el curso, pero suelo ir al día y lo que me salga, lo que me apetezca, lo que vaya viendo. En eso en, en eso yo soy igual porque la verdad, al principio tardaba una hora y ahora yo, es que ya es que tardo 10 minutos. Tardo, sí, más, sí, sí. tardo más en luego en recortar algo y que no esté esto aquí, esto ya, que en escribir email que digo, lo tienes claro y también voy un poco al día. Sí. Es... Pero es por la costumbre ya de escribir, si no... Claro, es que se tiene que coger. Yo por eso quería escribir más, para escribir más. Claro, claro, <risa> y que... soltarme y sentirme cada vez más cómodo y es que es un aprendizaje brutal mandar emails. Claro. Luego, el... me interesa, Luis, el tema de formación... ¿Qué consideras formación? Aparte, siempre estamos formando, pero americanos, españoles, todo lo que te entre por el ojo, gastas mucho en formación. ¿Cómo, cómo te lo planteas? O qué, ¿Cómo es tu día a día en ese aspecto? Yo no tengo un presupuesto. De... Hay gente que tiene un presupuesto para formación. Yo no lo tengo, pero sí que creo que cada mes algo, algo compro de formación. Eh... Ahora ya es como pues temas que me interesan, formaciones de temas concretos que me interesan, no, pues voy cogiéndolos para tal. También es verdad que muchas veces acumulas y luego no te da la vida, ¿no? Pero si tuviese que decir para empezar, yo, yo siempre recomiendo... Bueno, de hecho... Este es el libro que recomiendo yo para empezar. ¿Y no, no, lo ves muy complicado? ¿No, no lo ves muy complicado para empezar? No, de hecho me parece el más sencillo de todos para empezar. ¿Sí? O sea, quizás no el más sencillo, pero, pero me parece el que, el que te aclara más la cabeza sobre qué es el copywriting y de qué va esto, ¿no? Porque luego tienes libros como el de Bob Bly, que es de, de Copywriter's Handbook, sí. que es un poco más paso a paso, ¿no? Como un titular, se crea así, tipos de titulares. Vale. Y está, está muy bien, es, es útil. No es mi libro favorito, pero, pero a mí me parece que este libro es el que más te hace entender de verdad de qué va esto del copy. Y claro. creo que cuando empiezas en el copy lo primero que tienes que conseguir es entender de que, dónde te estás metiendo y de qué va la cosa, ¿no? Claro. Es un tema de, no sé, eso no de mentalidad, pero sí de entender, entender realmente qué es esto del copy y qué es lo que estamos, lo que pretendemos conseguir. Claro, y te, entonces tiran más por, consideras más importante al principio eh, formación americanos, porque yo sube más. Sí, a ver, yo, yo la batalla americanos-españoles no, no me interesa mucho, pero yo creo que es de sentido común en realidad. Si yo ahora empezase y supiese lo que sea ahora, bueno, a lo mejor, si supiese lo que sea ahora sobre, sobre dónde formarse, pues yo creo que empezaría por aquí. Claro, no, sí, sí, no, no es una batalla, sino simplemente hay gente que es muy de que no, porque tú antes lo has dicho. De fijarte cómo en Twitter lo usaban los americanos dijiste, hostia, eh, como que siempre mm. van un poco por delante de nosotros, aunque yo sí que soy de la idea de que, que funcionan los americanos, no tiene por qué funcionar al europeo porque son mentalidades distintas sí, sí, sí, a ver yo creo que lo, que lo que aprendes en estos libros al final es un poco de naturaleza humana y, y luego tienes que usar el sentido común, ¿no? Pues, eh, hay muchos titulares, formas de, de hacer titulares y tal que a lo mejor aquí pues, no las puedes hacer igual no pero bueno, te adaptas al carácter a cómo es la gente, a cómo eres tú y, y ya está, pero yo creo que las nociones que básicas y no tan básicas, porque luego se profundiza mucho, que hay aquí son... nos sirven a todos No, es, es, es a, por lo que acabas de decir un poco de sentido común o sea, no sé si sí. los americanos son muy clickbait o muy para mi gusto son páginas de venta súper largas que al final me aburro un poco que voy a scroll down hasta ver el precio, de decir, venga va, ¿cuánto vale esto? O sea, sí, son un, poco, son un poco bestias a veces, ¿no? Son un poco bestias para, para luego o sea empezar ahí y ver 40 dólares y tú, 40 dólares y me he tenido que leer un libro casi para, para, para llegar al precio y, y por 40 Creo que, creo que incluso me pasa de decir, 40, ya ni la leo. O sea, si me dijeran mil dólares, digo, está, voy a leérmela bien por decir, ya. Me interesa decir, me voy a gastar mil pavos. Pero 40, digo, es que ni, ni la leo, ni si Se sí, compro ya. Y, y ya veremos. Claro, sí, pues bueno, ahí ya estaríamos en el debate de página de venta larga o corta. <risa> ¿Eh? Página de venta es lo, lo, lo justo. Lo justo, lo, lo justo y necesario. Lo que necesites y ya está. So, no hay ni que ser breve ni que ser largo Hay que ser eh, acertado que, A mí me encantaría que nos fichara Apple no Para poner en una carta de venta El día de la inauguración y la hora Y ya está Eso sería cómodo ¿eh? Eso sería muy cómodo o sea, Pero eso no existe A día de hoy entonces venga Antes te lo he dicho cuando no estábamos grabando Tres cosas que crees Fundamentales o muy importantes Que debe tener un copyright Para Llegar un poco a nivel top, bueno, a nivel top, destacar. ¿Qué, ¿Qué crees que fundamental un poco para decir, bajo tu punto de vista personal, eh? o sea, qué, qué crees tú sí. o qué te sirve a ti? A ver, yo diría lo primero, sin duda, es eh, entender la naturaleza humana, tener empatía, saber realmente qué pasa por la cabeza de la gente y cómo, cómo la gente <ríe> filtra las cosas. Eso me parece esencial. Luego, otra cosa que, que diría es tener algo de gracia escribiendo. O sea, yo no creo que el copywriting sea un arte creativo, porque es más de investigación y ensamblar las piezas adecuadas, pero sí creo que tener un poco de gracia escribiendo y saber enganchar a la gente es, es algo que unos tienen más que otros. ¿Vale? Y se puede mejorar, obviamente. Y una tercera cosa diría que es mentalidad estratégica, supongo, sí, porque al final nuestro papel no es, o sea, nuestro trabajo no es solo escribir, es entender en qué momento estamos escribiendo, en qué, qué está pasando cuando el cliente lee eso, a dónde va, de dónde viene, y creo que si no tienes en mente una estrategia, una visión un poco más global, es muy difícil, ¿no? Dar con el mensaje adecuado. Para dar el mensaje, claro, en función de la estrategia Hombre, claro Lo, lo que se sería hacer un embudo ya en tu cabeza es Decir, venga, por aquí, claro. por allí ¿No? Que eso es sí, realmente sí. a veces lo complicado ¿No? Sí, yo creo que es lo más complicado eh, Y es Pero es que es lo que Diferencia a un buen copy al final, yo creo eh, Si no sabes De estrategia, un buen copy tiene que saber de marketing O sea, tienes que entender cómo funciona El embudo, tienes que Tienes que saber un poco de todo Claro porque sí. eh, si no sabes de marketing es que pff, vas estar, estás claro. perdidísimo lo que pasa es que mira, ahora que has tocado el punto de saber un poco de todo eh, ¿qué crees que es mejor? ¿saber un poco de todo o especializarse e incluso ultra especializarse? yo creo que por mucho que te ultra especialices en yo soy copy no hago nada que copy o, o sabes un poco de lo demás o estás jodido claro, en el espera, marketing mira. en general creo que todos los profesionales deberían saber un poco de todo. Saber un poco de todo me refiero a entender, entender lo que hacen los distintos actores implicados. O sea, no hace falta que sepas posicionarte en la primera página de Google o que sepas hacer una auditoría SEO. Ya. Pero sí tienes que entender eh, qué papel juega un, el SEO, ¿no? Claro. Claro, o sea, es lo que la, la frase sería de aprendí de todo, maestro de nada, ¿no? Por decirlo así. ¿No? Maestro del copy, maestro claro, del copy. Bueno, es eso, maestro del luego ya, claro, sí, sí, sí. No es que es verdad que me hace gracia porque yo creo que sí que es verdad que eh, a la hora de emprender y solos en tu caso y en el mío yo creo que es verdad que al final como yo tampoco venía del mundo online que era todo ahí. Pues luego a diseñar tu página web, aunque tengas un más y sus menos, pero aprendes que si el WordPress es el elemento, el no sé qué, sí. que si el gestor de email, marketing, que si marketing para hacer esto, lo otro, que si redes, que si automatizar, que si no... O sea, al final vas aprendiendo aprender todo. Lo que pasa es que luego también es verdad que a mí ya hay veces que ves ofertas o ves clientes o lo que sea y te dicen, no, es que tienes que saber eh, Photoshop, tienes que saber edición de vídeo, tienes que estar y de oye, no, o sea... Ya, ya, ya. Tú, tú, quieres, tú no quieres un copy, tú quieres una agencia entera de, de, de marketing. Entonces, claro. Sí, eso es, eso es otro tema, ¿no? Claro. Pero, a ver, es una faena. Es una faena para muchos profesionales que quieren aspirar a esos puestos. Pero también es algo que hasta cierto punto entiendo, ¿no? Porque, uh -huh. y es tan sencillo como que un, la mayoría, la enorme mayoría de empresas y de agencias, no se pueden permitir contratar a un perfil de cada uno. Por, básicamente porque no les da la, no les da la pasta. O sea, no puedo si soy una agencia de cinco personas con mis clientes que bueno, voy bien, pero tampoco nada tal, no puedo tener un copy, un SEO, un diseñador gráfico, un diseñador web, un, ¿sabes? Porque básicamente no me da. Entonces, sí, es un poco fastidio esas ofertas, también hay que saber capearlas, supongo, ¿no? Porque al final te piden mucho y quizás no es para tanto. Ya. Yeah. Por pedir que no quede. Claro, claro Pero es claro, comprensible, es, claro, es comprensible claro. también que eso, que, que las empresas no, no tienen la posibilidad de contratar a si pudiesen contratar a un especialista de la leche de cada cosa, créeme ¿eh? que lo harían. No, hombre, sí, a ver una cosa, a mí no me a mí no me importaría que me fichara alguien y me dijera, oye, venga, tienes que hacer. Vale, pero págame, te has ahorrado cinco personas, mm -hmm. por lo menos págame como si fuera tres, no como ya. si fuera una. <risa> ese es el verdadero problema porque si dijeras bueno me están pidiendo que sepa hacer lo de cinco pero me pagan como tres personas y dices bueno me sale a cuenta pero si te dicen no que te vamos a pagar y ah y en prácticas entonces dices tú ah, me, o sea, más que nada por lo por lo que ojeo siempre hay que me hace mucha risa el link de mm. esos sitios cuando ves ahí esas ofertas que dices te falta ya, ya. El café es complicado y frustrante. O sea, yo creo que buscar trabajo es una de las cosas más frustrantes que hay. Claro. Es bueno, duro. ahora Pero tú bueno. has llegado al nivel este de que ni buscas, estás ahí y contento, ¿no? Estás acomodado y. Ahora mismo sí, tengo la suerte de que, de que me va bien y que me estoy ganando la vida. Bien. Como freelance, ¿no? Sí, sí, que, que era el objetivo que teníamos hace dos años y pico, o dos años que teníamos en ¿no? Y emprendiendo. Exacto ahora estoy estoy muy contento la verdad estoy vale. en el mejor momento de mi vida profesional pero todavía quiero crecer mucho más hombre eso eso siempre entonces <ríe> bueno cuenta aunque hayas contado y tal cuéntame posibles proyectos futuros o si quieres dar ahí un avance ya que te ha salido así porque sí pues mira primicia y ya y si tienes alguna cosita más y te apetece contarla un poquito ahí expande valor Ahí spam de valor. valor. Mira, yo lo, lo primero que tengo por delante es el curso que voy a sacar con, con Nahuel de Twitter. Eh, nosotros llevamos mucho tiempo planteándonos esto del curso de Twitter. Uh -huh. eh, y mucha gente ha sacado cursos de Twitter durante este sure. año, ¿no? Mucha gente se nos ha adelantado. Pero bueno, yo he preferido tomármelo con calma y Nahuel también. Y, y ahora que hemos visto un poco lo que hay y lo que nosotros podemos aportar. Eh, estamos seguros de que, o sea, sin infravalorar ni mucho menos otros cursos, pero, pero nosotros queremos sacar el mejor curso que, hay, que haya sobre crecimiento sobre Twitter. de Twitter. Entonces vamos a, vamos a echar el resto y va a ser un curso eh, muy completo, sin convertirlo en un peñazo, queremos hacer algo práctico, algo ameno, lecciones cortas, pero que, que de verdad te sirva de guía, ¿no? Porque Twitter es un poco... Difícil al principio vale, y un claro. poco desagradecido al principio también. Uh -huh. Y a ver, ningún curso te va a hacer crecer en, de 0 a 1000 en 5 días, ¿no? Pero bueno, para eso a lo mejor si le preguntas a Marina, eso, a Marina Díaz. Te iba, te iba a decir lo mismo, digo, bueno, salvo Marina. <risa> Marina hizo algo, yo creo que hizo trampas o algo. No, no, lo hizo yo, muy bien, ver, lo hizo muy yo, bien. Yo esto, yo esto lo habla de círculos internos, ¿no? o sea, eh, Marina venía con una lista muy potente mm -hmm. y le dijo, chico, me vengo a Twitter, seguirme, por favor. Por supuesto. Y, y dirían, de repente, porque, o sea, es inexplicable. O sea, a ver, Marina, es que Marina, yo creo que en ella eh, se juntaron muchas cosas, ¿no? Se juntó que, que, es, una, que es una mujer con, con un bagaje reconocida, con una lista, reconocida en el mundo online del marketing, aunque sea ¿Sí? psicóloga, con claro. una lista muy potente, mucha gente la conoce, entonces, eh, además, su nicho, el mundo es de la psicología, caro. es Claro. Es amplio, quiero decir, abarca mucha gente. Entonces también es más fácil eh, conseguir seguidores, ¿no? Porque sus hilos que se viralizaban mucho porque re realmente ayudan a mucha gente. Sí. Y, Entonces, y qué buena eso copy, también ¿eh? es. ¿Eh? Es una crack, o sea, es una sí, crack. Es muy, muy buena copy, o sea, eso eso Por aparte, supuesto. o sea, psicólogo es lo primero. muy buena copy. <risas> sí, sí, totalmente. Marina es una crack. Y se juntaron esas cosas y, bueno, un petardazo. Y ahora porque se, ha, se está tomando un descanso, sí, no sí. sé si temporal o definitivo, pero, pero vamos. Yo, creo que, yo creo que ha llegado y ha dicho, venga, va, a ver esto cómo va, venga, pum pum, venga, hasta luego, ya no tengo nada que demostrar. <risa> bueno, es que se está tomando un descanso también de psicosupervivencia, creo que luego vale. lo va a cerrar, en principio de manera indefinida. Vale. Y eso incluye también Twitter, o sea, claro. se retira de la vida pública vale. bueno. por decisiones suyas y me parece, me parece genial. Sí, sí. Bueno, y entonces, a ver, entonces el curso de Twitter con Nahuel y demás. y alguna... Eso, eso, que nos vamos. Sí, y alguna cosa bueno, más. En ese curso, mente. ya te digo, va a ser, va a ser eh, espectacular porque nos, lo estamos trabajando muchísimo y queremos añadir extras que realmente, porque una cosa es la teoría, pero luego queremos añadir como esas claves que te ayudan a ponerla en práctica de forma efectiva, ¿no? Que eso es el gran problema que tiene mucha gente. Vale. Y luego otras cositas. Bueno, eh, con la Nahuel siempre estoy hablando de cosas porque ahora, bueno, nos hemos hecho medios socios, ¿no? Porque al final colaboramos, nos entendemos bien y nos gusta hacer cosas juntos. Y, y tenemos más cositas. Quizás una membresía sobre creación de contenido en el futuro. Cosas que todavía están sobre la mesa. Vale. Pero que ya se irá viendo. Oye, pues... Para, para no tener ahí cositas bueno sí estás haciendo buen spam o sea que tienes ahí no, es que no me gusta no me gusta la frase además lo leí hace poco en alguna newsletter de se vienen cositas no me gusta esa palabra no sé por es qué. un meme es un meme ya esa sí, frase, claro, ¿no? es claro es el meme de se vienen cositas y, y ah creo lo leí en la newsletter eh, de Álvaro de Álvaro Sánchez que hablaba sí. del email de se vienen cositas de que muchas veces ya se ha perdido el poder de esa palabra se sí. vienen cositas y luego es ah, Esto es lo mismo de siempre o tal. sino algo ahí hay que darle un poco de, de vidilla y demás, pero ah, súper bien. Pues... Sí, las cosas poco a poco ya irán llegando todo su tiempo. Ahora lo, ahora lo eh, primordial, lo primero es eh, terminar este curso de Twitter y hacerlo un pepino. Mira, lo bueno que el buen consejo que yo creo que podía dar es ese, de no tener prisa, ¿no? Sí, porque bueno, es que esto... Ya te digo, eh, hay muchas formaciones de Twitter que han salido este año y gente haciéndolas que realmente dices, bueno, pero tanto sabes de Twitter, tanto has aprovechado Twitter en, en los cuatro meses que llevas como para hacer una formación. Yo he preferido tomármelo con calma y, y de verdad empaparme y aprender y ver lo que iba saliendo y lo que va demandando la gente. ¿no? Lo, lo bueno que tenés Nahuel y tú, es que lo, los números os avalan. Hombre, eso sí, o sea, eso es así. O sea, ahí el principio de autoridad es bien, o sea, ahí lo vais a aplicar, pero bien. Ahí tienes un... Claro, que no es lo mismo que alguien que haga un curso de cómo crecer en, en Twitter y tenga 500 seguidores y de dónde vas. O sea, claro, claro, eso no, tiene, eso no tiene sentido, ¿no? Y claro, eso era una de las cosas que también yo pensaba, ¿no? O sea, yo realmente si hago un curso de Twitter quiero tener. O sea que yo sea el primer caso de éxito, ¿no? Joder. Claro, claro, claro. Vale, vale, vale. Pues oye. Un placer, Luis, esta charla café aquí con Quijote. Bueno, yo creo que empezamos la temporada fuerte ¿eh? con aquí contigo y todas estas cosas que nos has contado de tu andadura y demás que... hemos tocado yo muchos creo... palos, ¿eh? Ha sido sí, interesante. Hombre, sí, sí, sí. Mis entrevistas son siempre se tocas todos los palos habidos y por haber porque yo qué sé. Por cierto, hablando de antes he dicho spam de valor que te está antes Peter, has aparecido en el ranking de vende humos este año. ¿De los abandije? Estoy, estoy, en sí? el, estoy en el puesto número 8 <risa> ¿Y cómo, cómo te lo tomas? ¿Cómo te lo tomas en el plan de... Bah, o te risa cachondeo te No sé yo, A ver, yo me lo tomo a WhatsApp. yo eh, Y creo que Ofenderse por estas cosas Es lo peor que puedes hacer, ¿no? A mí no es algo que me resulte especialmente, o sea, no es algo que me guste especialmente, más que nada porque es al final es gente que está trabajando y que, claro. y, y que a lo mejor, joder, estás jugando un poco con su reputación, ¿no? Claro. Y bueno, bueno tampoco, no, me... No. tampoco me voy a poner a justificar Que los no, no, que salen no. ahí no son, no. no son vendehumos Ni nada, claro, porque no, no, no. ahí al final Cada uno... No, pero que a ver Que también es bueno, muchas veces se habla del tema De los haters o aparecer en un sitio O aparecer en otro y cómo a lo mejor aprovecharlo A tu favor o demás y tal Hay gente que se lo puede tomar bien, hay gente que se lo puede tomar mal Tú ya llevas tiempo, te lo tomas a Aguasa, a lo mejor alguien que esté no empezando genial. Alguien que esté empezando Se coge un mosqueo de, de, de, de tres pares de narices Y pero bueno, como estoy aquí, tal también hay que entender dónde es, que Sabandijers es lo que es, ¿no? Y que van, eh, todo es un, en un tono de guasa. Sí, claro. Sí, sí. Pero eso, pero, yo me lo pero tomo Javi, a risa, pero tampoco. Pero Javi es, está, eh, pero Javi está el número uno, ¿eh? Javi Pastor está el número uno. Sí, eh. sí, sí. sí Ahí el tío, ¿eh? <risa> o sea que, para gustos los colores. Pues, oye, Luis, claro. eh, un placer haberte tenido aquí. Eh, Igualmente. pero hombre. leerte por aquí y ver todos tus avances y tus cursos y demás y espero que te vaya mucho mejor todavía si sí, se puede muchas gracias, lo mismo digo <risa> te deseo que... muchos avances también, pues nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos chao chao, ¡Chao!